Nosotros como fiscalizador de ese ayuntamiento Tenemos que resolver ese problema del tránsito Primero he visto algo que no está bien Y es la Castillo La Castillo ustedes ven que hay parqueos de los dos lados Ustedes pueden ver de la San Francisco para atrás Es a la derecha y, y del parque para abajo es a la izquierda sí. O sea, eso hay que retomarlo y poner que solamente sea un solo lado Independientemente cuál sea el lado Con relación a lo otro, mira, nosotros desde que entramos a a la ruta de nosotros, a, los, a nuestros choferes, yo mismo le he dicho que el, el, el primero que se ape un pasajero mal estacionado, dejar un pasajero mal estacionado, tiene una sanción, porque nosotros tenemos que contribuir con San Francisco de Macorís, porque eso hace un entaponamiento, el simple hecho de tú durar un minuto pidiendo un pasajero, eso hace un entaponamiento en la ciudad, imagínate tú una libertad, todo eso, todo eso tenemos que ponerlo en, en, en el asunto eh, del ayuntamiento. Sí, ni que ori. Siempre una persona se define por algo, le gusta más, le apasiona más. Tú llegando a ser regidor de la sala capitular, ¿qué más te apasiona hacer? Independientemente de que soy sindicalista, a mí lo que me gusta es ayudar. Siempre lo he dicho, me gusta ayudar a toda la persona. Por eso soy un joven con mente de adulto. Nosotros, dentro del ayuntamiento, hemos ayudado a muchas personas sin tener las facilidades que tiene un regidor como por ejemplo un, un buen sueldo para, para donde el ayuntamiento no supla suplirle nosotros. Y esa es mi vocación, ayudar a todas las personas, no importa el partido, no importa de dónde venga, ayudar. Bien. Eh, nosotros vamos a continuar con el panel, con los demás candidatos. Eh, Podríamos hacerle una última preguntita a Nikeuri. Uri, ¿entiendes tú que se ha invertido lo suficiente de parte del ayuntamiento en materia de deporte? Me refiero a los años anteriores, de aquí hacia atrás. ¿Y si tú eh, desde el ayuntamiento promoverías que se invierta más en la parte deportiva? Claro que sí. Eh, en estos últimos años se ha invertido más en el deporte aquí en San Francisco de Macorís en uh -huh. esta gestión. Pero... También necesitamos que los jóvenes tengan más oportunidades, más canchas, más áreas deportivas para que así tengan un entretenimiento y no lleguen a la delincuencia ni a la corrupción. Yani, ¿qué, ¿qué más te apasiona a ti? A la llegada nuestra, nuevamente al Consejo de Regidores, tenemos seis pilares. Mujer, juventud, niñez, cultura, deporte, medio ambiente y seguridad ciudadana. Somos una persona de servicio, de trabajo, tenemos una propuesta clara, y definida. Uno, nuevamente llegando al Consejo, continuaremos con esa hoja de servicio que el pueblo y la ciudadanía nos conoce. Yo creo que esa es la misma pregunta de Niqueuri. Niqueuri, te la dice suya? María Altagracia Gómez, este, el Madrigal en San Francisco, que cuente con ella. Gracias. Quítate, sí. gracias Niqueuri, cuenta gracias. conmigo. Ahí está. La misma pregunta de Fulvio. Por último, <risa> da la casualidad de que la aspirante Jan y yo también hicimos ...un diplomado en gestión municipal y desarrollo local... ...para efectivizarnos bien en las ciudades de nuestro, de nuestro San Francisco. Entonces, nosotros también tenemos un diplomado en eso... ...que nos hemos ido preparando eh, con la ayuda de los demás... Para ayudar, es sí, decir, que esté preparado para ser regidor. Dios mediante. Nosotros continuamos escuchando a cada uno de los candidatos a la sala a capitular. En este momento queremos eh, saludar nuevamente eh, y que se presente al señor Luis Lanyoma que está con nosotros acá en la mesa donde están los donde le acompañan los sí. demás candidatos. Buenos días. Entonces, a lo que se hace, eh, él va a venir. No, desde allá. Ah, desde allá. Bien. Muy buenos días y gracias por invitarme a este hermoso programa. Con tanta distinción, los señores que son todos mis amigos. Y un saludo al pueblo de San Francisco de Macorís y a toda la provincia de Duarte. Luis, te conocemos. Y hemos conocido tu trabajo a través del tiempo, aunque no participamos en, en, en partidos, no coincidimos políticamente, pero somos amigos. Y... Conozco de tus afanes y de todas tus cosas. Hoy ha decidido ser un ente activo, llegar a la sala a capitular. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, mis planes son los de siempre yo he hecho desde que nací. Principalmente soy de aquí, de San Francisco de Macorís. Nunca me he movido de aquí. Mis planes son que yo tengo una pequeña inquietud con respecto a los demás que han dicho. Me gustaría que yo siempre he sido un deportista a Plaza Cabal, todavía, todavía juego todavía sobol de vez en cuando a mí me preocupa porque aquí al deporte muy poca ayuda siempre ha tenido desde un principio hasta el final porque aquí el deporte, ningún gobierno ha habido y por haberle ha dado importancia y yo creo que no debe ser así porque practicar deporte es tener salud, cuerpo y mente sana. Cuando un niño se desarrolla en el deporte, está libre de todas enfermedades porque el cuerpo está excitado, despierta malamente en el estudio y en todo. Creo que como se le da a la educación, también a la salud, debería ser prioritario un gobierno que creo que en Luis Abinader se puede confiar un 4% para el deporte. Es de las cosas más importantes en la salud, el deporte. Sí. Así es. ¿Fulvio? Sí, Luis, en caso de tú llegar al ayuntamiento, a la sala capitular, eh, ¿en qué te enfocarías? Bueno, me enfocaría... Aparte en, del deporte, ¿verdad? Que una cuarta dejé... cosa que me, sí. me tienen inquieto a mí. Por ejemplo... No, no. Estamos hablando de onato, la basura, los guantes. Muy bien, porque no se peca enfermedades ni contaminaciones. Pero la preocupación mía es que todavía en la época que vivimos, no creo que en un sitio público todavía se gane menos de 100 dólares al mes. Equivalen a unos 130 pesos. Eso es imposible una gente poder... Vivir decentemente con, cien, con 130 pesos al día. Para mí, debería hacerse esfuerzo, por lo menos para pagar el sueldo mínimo. Yo mismo, cuando llegue a la sala a capitular, como habemos los regidores, somos de los que más ganamos, estaría dispuesto a sacrificarme y en vez de subir, bajar el sueldo para colaborar con los que ganan poco. Ah, pero eso está excelente. Luis. ¿Entiende usted que el ayuntamiento como institución a propósito del deporte debería organizar eh, torneos tanto de softball como de baloncesto y de béisbol? O sea, como institución. No patrocinarlo, sino realmente organizarlo como tal. Claro está, organizarlo. Porque, fíjate, cuando uno va a una sala capitular va a servir, no a servirse, a tratar por lo menos que la juventud... Ampliar la cancha, ampliar eso. Mira, yo estaba ya, ya viendo donde mi, mi terrenito que me vio nacer, Pueblo Nuevo. Todos los dirigentes deportivos han sido de ese sector en los últimos años. Y eso da pena y vergüenza ver la cancha del máximo Gómez. Ay. Donde ahí se ha desarrollado la mayoría de los buenos atletas, vaquebolistas, que ha dado principalmente esta provincia de Duarte. Bien, eh, voy a hacerle una preguntita al don Luis. En el tema de, de la fiscalización, de la supervisión, que es uno de los roles del regidor, ¿cuál es su visión de, de este tema importantísimo? ¿Cómo lo trabajaría? Eh, ¿En qué nivel estaría envuelto de que todo se maneje correctamente con los recursos? Pues bien, yo te voy a decir... Con una serie de regidores que estamos acá, principalmente Francia y Apira Regidor, y nosotros que todos somos personas de bondad de servicio, trataríamos a que consiguió en la alcaldía uno reorganizar, porque a la sala capitular uno va a tratar de organizar y servirle al municipio, no servir seguro. Bien.